Bien, estamos de vuelta con más y antes de la pausa les avanzaba que vamos a estar hablando acerca de la protección de datos, un tema que, que si bien hemos tocado ya en varias ocasiones, no solamente en este espacio, sino también a través del de, programa Es Cuestión de Ley, importante siempre es la docencia, entender porque muchas veces repetimos temas, opinamos sobre ellos sin ciertamente tener detalles específicos sobre lo que comprenden lo que representan o significan. Esta mañana está conmigo la licenciada Lía Hernández, es abogada especialista en protección de datos y derecho digital, con quien siempre es un gusto eh, poder tener luces de este tema, porque lo hace de forma muy directa, clara y objetiva, y eso es importante en, en, en el aspecto legal siempre. Licenciada, buenos días, antes que nada, me da mucho gusto saludarla a esta hora. Muy buenos días, Ricardo, espero que te encuentres muy bien, gracias por la invitación esta mañana. Bien, ya estoy, porque saliendo del COVID me tocó estos días un poco de, de encierro, pero ya estamos ya superando ese momento. ahora ya yo pasé por eso, hace dos años pensé, y hace un par de meses, por suerte. Pensé que, yo pensé que me estaba librando, estaba dándome golpes de pecho, y que era inmune, pues resulta que no, me tocó. Pero me trató muy bien, debo, debo reconocerlo. Eh, qué bueno. Importante, licenciada, entender a qué nos referimos con protección de datos y por qué es importante este aspecto. Mira, voy a definirlo como a mí me gusta definir la protección de datos y a lo mejor quienes me hayan visto en diferentes espacios periodísticos, en webinar y en todo lo que suelo participar sobre este tema que es muy constante, siempre suelo decir, y pueden pensar como que lía con su misma cantaleta, con la misma repetición, pero me gusta, me encanta decir que todos los seres humanos tenemos derechos fundamentales y así como todas las personas tenemos derecho a la libertad de expresión, eh, los medios tienen derecho a su libertad de prensa, eh, los ciudadanos tienen derecho a salvaguardar o a tener eh, cierto aspect, cierta reserva en cuanto a su entorno privado. Y a cualquier injerencia que se pueda hacer a su entorno privado, llámese su correspondencia, su domicilio, su vida eh, privada en particular. Y la protección de esto no es más que la privacidad. Entonces, para la protección de la privacidad existen recursos y ciertos mecanismos que han establecido los estados. Y estos, estos recursos son más que las leyes de protección de datos y sus reglamentos. La, la protección de datos es más que un mecanismo de defensa a la privacidad de los individuos. La protección de datos está únicamente, resguardada única y exclusivamente a las personas naturales o físicas, no a las personas jurídicas. Porque muchas veces cuando se habla de protección de datos la gente piensa que es la protección de las empresas, porque las empresas tienen mucha información y manejan muchos datos. Si es cierto, las empresas deben utilizar y deben someter a sus diferentes procesos eh, buenas prácticas en materia de protección de datos porque manejan datos de los particulares, de personas naturales o físicas. Entonces la protección de datos no es más que eso, la protección de los datos personales de un individuo con los cuales tú puedes identificar o hacer identificable directa o indirectamente a un individuo. Y aquí lo que en este prima caso... es la privacidad, la privacidad de esa persona y de su información. Y si yo decido o no que alguien pueda tener acceso a mi información y tratar mi información cumpliendo con ciertos requisitos y ciertos parámetros. Entre esos es el tema del consentimiento y otros parámetros que la ley panameña, en este caso, aplica o señala cuando los, la, la información o cuando la, la, los datos personales provengan de diferentes fuentes. Hay ciertas fuentes que la información puede ser utilizada sin ningún tipo de problema, pero hay otras fuentes que no. Como por ejemplo, lo típico, este, las fuentes de estas bases de datos que te llaman para pues, ofrecerte venta de bases de datos. Claramente es una fuente fraudulenta, porque la persona que consta en esa base de datos no ha dado el consentimiento para que alguien que ya no conoce venda esa base de datos. Y luego está el tema de las fuentes, las, eh, los datos que se encuentran en fuentes públicas o de dominio público, que hablaremos más a continuación sobre sí, ese tema porque es muy importante en esta llamada. Antes, antes de pasar a ese aspecto para, para ya, eh, de, de forma más coloquial, aunque lo ha he hecho muy coloquial, eh, lo que involucra a las empresas en este caso el, la protección de datos es precisamente ser celosos de el compendio de esa información para que no vulnere ya sea un cliente o a cualquier persona que repose en esa base de datos. Exacto. Recuerdo cuando se está dando la discusión de la ley de protección de datos, que fue un proceso bastante extenso. Comenzó en el 2016 con el lanzamiento de la primera propuesta de proyecto de ley y terminó con la sanción, presiden con la sanción presidencial en el año 2019, casi tres, casi cuatro años y que mucha gente decide, está con el invento una ley de protección de datos una ley para que se guarden los datos la información de las personas para saber quién hace tracalerías y los corruptos no sé qué lo que suele es el debate que suele haber siempre en el Twitter de crear controversia a través de falta de información desinformar a la ciudadanía la protección de datos no tiene nada que ver con esto la protección de datos no impide que las empresas o los particulares traten datos de terceros y que se restrinja información al contrario todos sabemos que los datos son eh, el nuevo petróleo, son como, eh, los datos son poder, todo lo que puede hacer una empresa basada en datos para obtener resultados que mejoren la efic eficiencia y efectividad económica, los recursos económicos de su organización. Son muchas cosas que se pueden hacer. Hay gente especialista en análisis de datos, economía de datos, o sea, eso es una cosa que ahora para nadie es, para nadie es una novedad. Pero el problema en el tema de protección de datos es cómo hagas uso de esa información y de qué manera y para qué fines. Y siempre cumpliendo y centrando como el eje central, vaga la redundancia, de la protección de datos al individuo, que es el titular de ese dato. Y que no puedas hacer un uso arbitrario, fraudulento o sin su consentimiento de información. Entonces, no veamos esta ley como un obstáculo al uso de datos. Veamos esta ley como una recomendación a cómo es la mejor manera que tenemos esos recursos que tenemos, esas buenas prácticas políticas, procesos y protocolos para tratar los datos personales de una manera correcta, sin vulnerar el derecho fundamental del individuo, que es la privacidad. Ahora, este tema nos ha, nos ha ocupado en esta ocasión y hay una serie de consultas, pero antes quiero, quiero pasar a esto inmediatamente. Yo he tratado de conseguir y previo a, a empezar esta conversación al aire, me consultaba si cuento con la resolución. He tratado de conseguirla, primero con el director del medio, no, no he obtenido todavía respuesta, pero la presidenta del Colegio de Periodistas, que ha de alguna manera avanzado una discusión en este sentido, y para contextualizar a nuestra audiencia, hay una multa impuesta por Lantay a un medio de comunicación por la publicación de información referente a... Eh, el estado civil de una persona en particular. Esto de alguna manera hizo sentir vulnerada a esta persona y el medio lo que de alguna manera ha eh, expresado es que es información suministrada por la fuente y no así eh, pues una, una imprudencia, por decirlo de alguna manera, o una intención del medio de vulnerar la privacidad de nadie. ¿Hasta qué punto esto? Porque ahora estamos en una disyuntiva, en pues una, una discusión apelando a la libertad de expresión. De hecho, eh, pues aquí hay un abogado que pues lo conocemos por el, por sendas demandas que interpone constantemente eh, y se ha hecho eco de ello y todos nos quedamos en el gremio, obviamente sentimos que de alguna manera cuando se nos aplaza o se nos eh, sanciona por algún tipo de contenido se nos está restringiendo esa libertad de informar y de comunicar de interés público y colectivo a la ciudadanía. Y hay esa, esa discusión en este momento. No conozco la resolución y me expresa la presidenta del colegio que no se puede compartir la resolución ya que es un proceso que no ha acabado. Eh, ¿Hasta qué punto se vulnera o no? A ver, yo, yo entiendo que sea de, mi, de mi formación personal, en cualquier medio público, llámese comunicación, redes sociales, etcétera, dan la dirección de mi residencia, mi número de cédula, etcétera, yo, yo me siento de alguna manera... Vulnerado en mi privacidad, en mi intimidad y en mi seguridad. Sin embargo, cuando se proporciona con fines de investigación o de información material eh, que da detalles de una persona en particular, no, no, no estamos haciendo nuestro trabajo, no estamos ejerciendo nuestra libertad de comunicar. Mira, me parece muy interesante que hayan otros colegas abogados que estén interponiendo ciertos recursos y demás, porque creo que es una materia súper interesante en el cual se debe comenzar a poner, a hacer precedentes. Pero siempre y cuando se cumpla con el debido proceso administrativo y se sepa las diferentes instancias en las que estamos, sobre todo sabiendo que el tema de protección de datos es algo nuevo en Panamá y todo lo que hagamos va a sentar precedentes. O sea que va a ser utilizado por terceros para saber cómo funciona el tema de las denuncias ante la Dirección de Protección de Datos de ANTAI, luego ante la directora de ANTAI, luego ante la Sala Tercera de, de la Corte Suprema, por ser un tema administrativo y demás. Y también me parece interesante que te hayan dicho que como un proceso que no está cerrado, no se, puede poner la, la, no se puede enseñar la resolución, cuando todos sabemos que existe un principio en derecho administrativo que es el principio de la publicidad. Por lo tanto, si la ANTAI emite una resolución, la ANTAI debería haber puesto a disposición del público en su sitio web, las diferentes resoluciones que ha emitido por tema de transparencia, y en el caso de que estén involucradas personas, para la privacidad de estas personas, hacer como se hace en la Corte Suprema, tachar el nombre de las partes, o usar, anonimizar el dato, en este caso, que es usar abreviaturas. Yo tampoco tengo conocimiento ni he tenido acceso a la a la resolución, por más de que cuando la semana pasada dijeron que hubieron varias multas a diferentes entidades, yo intenté hacer un acercamiento con Antai, con una persona que fue ahí, para ver de qué manera podía obtenerla. Pero es súper importante. Y no me gustaría entrar mucho sí. en detalle. Dímelo. A ver, licencia, disculpe que le interrumpa, pero sí la acabo de recibirla. Eh, okay. Se la acabo de compartir eh, del propio director del medio. Me la ha compartido eh, para de alguna manera que pueda, no sé si tiene acceso ahí al, a la, al WhatsApp que le acabo de enviar, aunque es un documento que consta de cinco páginas, eh, sería un poco extenso que en este momento pueda hacer un análisis del sí. tema, pero sería interesante poder, eh, de alguna manera, que, que pueda hacer una, una lectura breve sobre por lo menos eh, lo que enuncia esta resolución porque sería interesante eh, en, en, en el conocimiento y usted es una persona como dije al principio que no solamente lo maneja con balance sino de forma muy muy clara muy directa y objetiva podamos interpretar en qué se incurrió en este caso porque sí es importante hacer la docencia no solo a la ciudadanía sino a los propios medios de comunicación nosotros de alguna manera tenemos que en ese en esa en ese trabajo importante que hacemos a, a la sociedad porque nosotros somos al final eh, agentes de servicio y herramientas para la comunidad, para la sociedad. No deberíamos en ningún momento ni sacar partido ni ser parte específica de alguna de los sectores en, en, en disputa sobre un tema. Pero sí es importante, pues que ese ejercicio y ese sentido que tenemos de existencia, los medios de comunicación, pues sea sea eficaz, sea eficiente. Allí le, le he compartido para poder de alguna manera pues hacer una lectura eh, sobre el tema y entender un poco. Lo que, lo que ha analizado la ANTAI o, o, o a lo que ha reaccionado la ANTAI para entender cuál pudo haber sido la falla y si en realidad se está ante eh, pues, la transgresión de la libertad de información, en este caso, y de comunicación. Sí, estoy viendo que lo que se alega principalmente es que el denunciante señala eh, que él no concedió su, su consentimiento al medio digital para que el mismo publicara cierta información personal acerca de su estado civil y que nos han cumplido con los requisitos que señala la ley del consentimiento que debe ser expreso, inequívoco e informado, sobre todo de que debe constar expresamente, no que se debe suponer tácitamente que se dio el consentimiento y que por eso se publicó la información. Claro, cuando tú haces una entrevista en este, tipo, en este tipo de... Y veo que lastimosamente no mencionan nada en cuanto al artículo o del, a, al, al link de la, del que contiene médico. la noticia, porque creo que ahí estaría lo más importante, ver en qué concepto se utilizó. La ley de protección de datos señala una serie de excluyentes en cuanto al ámbito de aplicación de la ley y algunas de esas excluyentes es el tema de los datos que son de dominio público es decir aquellos datos que aparecen en fuentes de dominio público llámese como el registro público de Panamá el registro público registro de civil, Panamá un registro, registro civil exacto pero la pregunta es la siguiente en el registro civil a través del sitio web del de tribunal electoral tú puedes tener acceso clara, directa y fácilmente al certificado de matrimonio de una persona con tan solo poner su nombre no, de hecho tú para solicitar un certificado de matrimonio nacimiento, otro tipo de certificado en el registro civil, debo dar civil, la cédula ¿no? tienes que tener la cédula, y en el caso de que tú seas el titular, tú tienes que tener una autorización para solicitar ese documento, incluso en la ventanilla que existen en ciertos supermercados del país en el cual puedes tener acceso a esa información entonces ahí es donde te debemos delimitar ¿Qué es lo que entendería la ley como fuente de dominio público? Y no únicamente ser fuente de dominio público porque aparece en un sitio web oficial del Estado, sino también ver las características que tiene en cuanto a la posibilidad de obtención de esa información. Porque hay, fuentes, hay, hay datos personales que son de dominio público, pero la obtención de esa documentación está única y exclusivamente atribuida a su titular. Ninguna otra persona puede solicitarla si no es el interesado como también está el caso de los expedientes judiciales. Puede estar en dominio público ante el órgano judicial, pero si yo no soy la persona autorizada en ese proceso, no puedo decir que yo quiero ir a ver el proceso, por decirte a alguien que tenga muchos procesos en Panamá, el expresidente, que todos sabemos que tiene muchos procesos en Panamá. Yo quiero ir al tribunal y quiero que me digan, quiero ver el expediente del expresidente, porque yo quiero verlo, porque yo soy mi expresidente y yo le voté. Tienes algún tipo de interés. Entonces, eso es algo que esto, estos temas nos están ayudando a que a través de consultas y este tipo de casos podamos delimitar qué es realmente es una fuente de dominio pública. Porque yo entiendo que es esta información, que es personal de la persona y todo, pero ¿para qué fue utilizada? ¿Qué tiene que ver en una noticia, en una, una cobertura periodística, el estado civil de una persona u otros datos que se señalen? ¿Con qué fin se hizo? Y en el caso de que se haga, en el caso de que se haga, que eh, tiene una serie de requerimientos, entre estos el consentimiento. Como dices tú, no puedo hacer un análisis completo, me gustaría también ver la noticia y claro. qué es lo que expone en esa noticia, pero ojo, la ley tiene excluyentes, es decir, casos en los cuales no se aplica la ley. Y uno de esos casos es, por ejemplo, el uso doméstico. Si tú tienes el dato de tu plomero en la refrigeradora de tu casa, para llamarlo cuando se te tapa la tubería de tu casa, y entra tu vecina y ve el teléfono del señor, y el señor reclama y denuncia, denuncia a ti porque tu vecina consiguió el teléfono de él sin su consentimiento, tú le vas a decir, yo tenía un uso doméstico de esa información, en mi entorno doméstico, por lo tanto no aplica la aplicación de la ley. Lo mismo pasa con los datos de acceso a dominio público, pero aquí ni la ANTAI ni la Procuraduría de la Administración se ha pronunciado a decir cuándo un dato es realmente de dominio público, si porque la fuente es pública claro. o porque o si la, yo a mi parecer y con los buenos profesores que tuve de derecho administrativo y procesal administrativo para mí una fuente de dominio público sería que la obtención puede ser la obtención de esa, de esa información puede ser obtenida vaga la redundancia por cualquiera de una manera fácil y directa y un dato en torno a el estado civil de una persona en el registro civil yo no puedo ir a la ventanilla de registro civil y digo quiero saber el chico con el que estoy saliendo si es verdad que está soltero o casado su nombre es fulanito de tal Van a decir. ¿qué Ahora, ¿qué interés usted tiene para eso? Claro, en el contexto de la publicación habría que ver y como usted dice Licenciada Hernández, hay que hay que eh, situarse en ella precisamente porque si se trata de un tema, por ejemplo, aquí hace unos meses eh, hemos visto una situación eh, de una empresa en particular que vende joyas, una disputa entre entre un marido y mujer o ex marido y mujer y eso vincula inmediatamente el tema matrimonial. Entonces la fuente que en este caso ha hecho sendas denuncias en todos los medios de comunicación, la parte supuestamente afectada, ha vertido, ha aportado documentación que podría ser de interés del contenido si se trata de un tema como este. O sea, que habría que contextualizar específicamente en, en, en el hecho en particular. vale eh, Pero bueno, en, en ese bueno, caso no tenemos ese contenido ahora exactamente, mismo. Exactamente, pero, pero sí porque en gustaría... temas de protección de datos, cada caso es un caso distinto. Claro, claro, y, y queda se puede importante crear precedente sobre un caso Exacto. parecido que aparezca y se puede en los se puede puede haber analogías, que cosa que no sucede en el derecho penal, por ejemplo. Pero como estamos recién comenzando en Panamá con este tema, sería como muy precipitada de todas las partes señalar. Pero es que en en otros temas ha pasado esto y no ha pasado nada, pero esto es una materia muy particular y muy distinta a las otras materias, sobre todo de reciente eh, expedición en el país para claro. tomar medidas apresuradas. Creo que puede ser un buen referente, puede también ser un... un... Puede, traer también, eh, puede abrir una discusión en el gremio periodístico en cuanto al tema de la protección de datos y la libertad de expresión y qué derecho fundamental debe primar en ese caso. O sea, que creo que para todo, independientemente de la multa que se le les, les puso al medio, que nunca es bueno ponerle multa a los medios y en esto atentar contra la libertad de prensa de, de, de ustedes, pero ver cómo se puede estudiar y tratar y ver el tema con más cercanía y entender qué fue lo que pasó. La libre prensa en el ejercicio del derecho a la población a obtener información, que es lo más Exactamente. importante. Ahora, licenciada Hernández, me llega una consulta que, que yo creo que es quizá de las más comunes que recibimos cuando hablamos de este tema, que usted reciba, cuando, cuando tiene oportunidad de intervenir sobre este tema. Dice, un banco le dijo que habían revisado la APC de una persona en particular y eh, porque tenía buen crédito le ofrecieron una tarjeta de crédito. Entonces, ¿el banco cómo obtiene esa información? Si yo para solicitar un préstamo o cualquier tipo de, de, de, de transacción bancaria, préstamo, en particular un préstamo, yo tengo que dar autorización para que verifiquen mi información de APC. ¿Cómo es que este banco le dice a la persona? No es que revisamos su referencia de crédito y por eso usted ha aplicado para una tarjeta. Esto no es vulnerar mi información. Claramente lo has explicado y claramente lo has dicho, Ricardo, cuando nosotros tenemos el interés de acceder a algún tipo de crédito, ya sea una inmobiliaria, una concesionaria de autos, nos solicitan el consentimiento para revisar nuestro historial crediticio, y así en conjunto con esa entidad bancaria con la que ellos trabajan, revisar y ofrecernos la mejor propuesta acorde a nuestro historial crediticio. No es que de oficio los bancos le piden a la APC, oye, pásame la referencia o pásame un listado de todas las personas buenas pagas de Panamá para yo ofrecerle mis productos y mis servicios. Totalmente porque yo le he concedido o yo tengo, o, sea, o la APC como un buro de crédito tiene esa información para hacer un estudio de inteligencia, de información financiera, para cuando yo concedo ese consentimiento a un tercero. No cuando ellos quieren y comenzar a, a tener una campaña masiva de reclutamiento de nuevos clientes o de obtención de, nuevas, de nuevos servicios para su beneficio. Esto está muy claro. Esto es un tema que me parece muy eh, extraño que aún nadie haya emitido o aún no ha salido ningún tipo de resolución hablando de los bancos. Se han hablado de peajes, se han hablado de medios de comunicación, pero no se han hablado de bancos aún. Y como te digo yo, hasta que yo no vea las resoluciones, yo no me lo creo porque puede ser también un tema de que la gente quiere ver, eso sí, me parece muy, muy bueno de que esté en la palestra esta, esta temática y que va a resaltar que esta temática está en la palestra y este ha sido tema de conversación en las últimas tres semanas, no precisamente por el trabajo de concientización que hace la autoridad competente, sino precisamente por aquellos errores humanos dentro de organizaciones que han salido a la luz pública por un tweet, por un chat, por algo que la gente ha dicho, la protección de datos existe y se puede, se puede actuar en contra de ello. Entonces, me parece muy bien lo que está pasando de una problemática encontrar una oportunidad para fortalecer la ANTAI como autoridad competente, sus procesos de sanción ante terceros que no cumplan con la ley de protección de datos personales. Bueno, importante esa docencia, el conocimiento de la ciudadanía también en la vulneración de su información y eh, entender más el tema. Definitivamente eso es lo que nos ha quedado como conclusión esta mañana, un tema que podríamos continuar profundizando porque es sumamente interesante y seguro tendremos, licenciada Hernández, la oportunidad de hacerlo más adelante. Muchísimas gracias siempre por la oportunidad. Muchas gracias a ti por tu invitación. Muchas gracias. Hasta luego, Ricardo. Bien, son las 7.44 minutos de la mañana. Nosotros vamos a avanzar con más.